Bueno pues como cada martes llega hasta nuestra emisora Juan Bustamante El doctor amor Hoy como siempre con un nuevo e interesante tema Bueno vamos a dar la bienvenida en primer lugar Juan Muy buenos días, bienvenido ¿Qué pasó? Buenos días, muchas gracias Bueno pues una semana más, bienvenido a esta tu radio A esta tu casa Sí señor, paradas que yo estuve allí bonito sitio uh -huh. y la verdad que fue interesante conocerlo. Bueno, pues cuando quiera otra visita. Eh, Juan, eh, el tema de hoy es muy interesante. Sí, hoy he, he tratado, voy a tratar el tema de a la gente que hay que echar de tu vida. A gente que hay que echar de tu vida, bueno, pues a ver, qué gente hay que echar de, de nuestra vida, Juan. Gente que, nos, ver, per que uh, nos perjudique en general, pero bueno, tú lo vas a matizar, ¿no? Hombre, este tipo de gente que seguro que nos ha tocado a alguien así alguna vez, tanto en hombre como en mujer. Uh -huh. Pues la primera persona que habría que echar de tu vida inmediatamente, la hemos contado algunas veces, lógicamente es la gente tóxica. Uh -huh. Esa gente que llega a tu vida y es como si fuera el COVID, te contamina, te hace estar mal, pasarlo mal y todo lo que da tranquilidad, alegría y felicidad en tu vida se convierte en un infierno. Así que esa gente hay que echarla y además inmediatamente. Inmediatamente, da igual que sea. Sí, sí, da sí. igual que sea conociéndola, que sea tu pareja, que sea tu marido, que sea tu mujer, nada, fuera esa gente, porque si no te espera eso, te espera un infierno de vida. Uh -huh. y el problema es eh, el tema, como hemos hablado ya más de una vez Juan, en saber detectar esa gente, ¿verdad? Esa gente se detecta rápido, sí. porque cuando están tratando contigo, se instalan por todo, crean enfado, crean más rollo, pasión. Entonces, se detesta pronto, porque una persona que está bien eh, hace todo lo contrario, porque soluciona los problemas. Y una persona que está mal provoca los problemas. Y si no los hay, los, los inventa. Entonces, por eso se detecta rápido. Cuando tú estás con alguien y ves que discute por todo, que es lo más mínimo. Eh, saca problemas, dices tú, esta persona no está bien, y se ve, eso se nota. Bueno, pues esa gente la, la desechamos, problema afuera, problema cero, y gente tóxica fuera, por supuesto. Esa sería una. Otras, sí. pues, evidentemente, también la gente celosa, o sea, una persona que es celosa, tanto hombre como mujer, que a lo más mínimo está desconfiando, que a lo más mínimo te está investigando que no se cree nada que está todo el tiempo en alerta porque a ver si vas a hacer algo pues por supuesto tampoco debemos estar con una persona así porque lo mismo nos espera también pues una relación muy mala una relación de tensión continua uh -huh. y las relaciones son para estar bien para estar con alguien en tensión y para ver mañana cómo se va a levantar y a ver qué me va a liar hoy ...entonces hay que tener mucho cuidado... ...y esas personas pues la mala noticia... ...que también lo dije una vez... ...es que eran celosas, son celosas... ...y seguirán siendo celosas... ...o sea que no van a cambiar. ¿Tú crees que eso no se cura, no Juan? Eso no tiene cura desgraciadamente... ...porque eso es una persona que tiene muchas inseguridades... que las arrastra de hace mucho tiempo... ...y si se cura es muy difícil... ...y es una persona pues ya digo... ...que siempre ha estado así... ...que es una persona que, que lo va a seguir manteniendo... Y, y no conviene, porque son personas muy desconfiadas, ya sabemos lo que está además más refrán, por cierto, que quien no se fía, no es desfiar, o sea que es curioso, porque muchas veces esa persona que tanto desconfía de ti resulta que luego que lo está haciendo mal es él o ella, sí pero una persona así, desde luego, pues no, no tiene mucha solución y a ver, diga a la gente, hombre, pero alguna vez un poco de celo puede haber, bueno. Celos, digamos, entre comillas, buenos, aunque no, sé, no exista eso y me lo haya inventado un poco, pero puede haber alguna situación en la que hay un mínimo así de celos, puedo llamarlo de alguna manera. Pero la mayoría de gente es muy celosa y si, por ejemplo, te pone una amiga en tu red social que guapa una foto, hay gente que ya se sé, sé quién es, de que la conoce, no sé qué, no sé cuánto, o ese quién es. En fin, y hay mucha gente que está muy desgraciadamente eso. Están todavía arrastrando muchas cosas del pasado y los celos son muy difíciles de quitar ...y yo esa gente pues no recomiendo que la tengas. Gente que mmm, al fin y al cabo, Juan, ni vive ni, ni te deja vivir. Sí, exactamente, es tipo perro del hortelano... ...que ni come ni deja comer, es, yo... ...te hago esto, o sea, estoy contigo... ...te hago la vida imposible, pero después no quiero estar sin ti. Entonces, es un poco, sí, es un poco contradictorio. Pero esa gente es lo mismo, va a dar muchos problemas... Eh, yo ya por supuesto pasé por eso, tuve novia celosa y por bueno, muchos problemas O sea, Ajá. eran discusiones continuas, siempre me intentaba hacer a mí el culpable Siempre veía cosas donde no había, en fin, eh, complicado Además una cosa muy curiosa, Juan, en esto que comentaba, Si alguien te pone, una amiga te pone una foto de, de que hayas publicado en Facebook, en Instagram, en cualquier red social Te lo pone públicamente, entonces ahí yo creo que celos no caben, ¿no? el tema sería es que, siempre, que, te, que te viese una conversación privada yo siempre digo que siempre digo la frase cuando había alguna que me dice anda que no te ponen cosas digo mira en primer lugar la gente que tengo en mis redes sociales son mis amistades mi uh -huh. gente más cercana y en segundo lugar tú lo has dicho me ponen cosas no le pongo cosas uh -huh. o sea no tiene nada que ver además eh, a todo el mundo nos mandan mensajes a todo el mundo nos escriben privado a todo el mundo nos mandan solicitud de amistad eso pasaba Pasa y seguirá pasando. Es que mmm, la gente tiene idea equivocada de que... Es que como te ponen muchas cosas, bueno, pero es que a ti también te las ponen. Y al otro, y al otro, y al otra y a otra A todo el mundo nos ponen cosas y no podemos hacer nada, no podemos controlarlo. Eso es algo que está ahí, estamos en las redes sociales. Yo sobre todo, porque soy personaje público, pues normal que me pongan cosas. Pero como a todo el mundo, igual que a los famosos cantantes y demás le ponen muchos comentarios. Entonces, ¿qué hacemos si no podemos hacer nada? Eso no lo podemos controlar. Y además, mientras no sean, Juan, comentarios ofensivos, pues, tampoco... No, claro, claro, a ver, que te pongan una foto, qué guapo, a ver, es que todo el mundo le hemos puesto alguna famosa que nos ha gustado, que qué bien te veo, o qué guapa, o que no sé qué, uh -huh. no siempre tiene que ser, porque quiere ligar, a lo mejor te lo dice como un cumplido, y como un piropo, pero no es en plan ligar. Pero ya digo, en el caso de muchas mujeres, los hombres están continuamente bombardeándole a mensajes... Pero mucho más que a nosotros, a los hombres. Uh -huh. Entonces por eso me hace gracia cuando me dicen, es que te ponen muchas cosas a muchas mujeres. Y digo, pues tú seguro que tienes mucha más solicitud de amistad que yo. Entonces esa desconfianza y esos celos y demás, es que no sirve para nada. Porque ya digo, se te van a seguir poniendo mensajes sí o sí, siempre. Gente celosa fuera también. Más gente. Pues por supuesto gente mentirosa, Uf, eso está clarísimo. Alguien que te empieza a mentir cuando estás conociendo, no esperes tú que más adelante no te vaya a mentir. Una persona que ya desde el principio te ha dicho algo y resulta de que después era mentira, eh, a ver si pensamos que que no, ya después cuando esté conmigo no me va a mentir. No, la persona que miente es que ha mentido, está mintiendo y va a seguir mintiendo. Es como lo de los celos, una persona que está acostumbrada a hacer eso. ...entonces tampoco la recomiendo para nada, evidentemente... No, ...no debemos estar con una persona que se descubre que nos está mintiendo... ...porque a nadie nos gusta que nos mientan, lógicamente. Pues la verdad que si sí, gente mentirosa lo único que trae es problemas y más problemas... ...y los problemas se vuelven en muchos más problemas. Porque es que Eso ya no sabes no sabe ni cuando te dice la verdad ni cuando te miente ¿verdad Juan? Te monta claro, un lío. Es que el problema es que en el momento en que te miente ya después no te vas a creer los demás. Es decir, cuando ya pasen otras cosas, a lo mejor no te han mentido, pero ya no te lo crees, porque al principio has perdido la confianza. Y dices, bueno, si esta persona me ha mentido, por ejemplo, vamos a poner un caso. Estás conociendo a alguien y te ha mentido en la edad. No, pues yo tengo 25 años y luego resulta que tienes 36. Uh -huh. Te das cuenta después al cabo del tiempo y dices, ¿por qué me ha mentido? Oye, tú me has dicho esto? Entonces ya como diciendo, bueno, ya no me voy a creer lo que me cuente, ahora a lo mejor me cuenta que está trabajando en una fábrica y no me lo voy a creer aunque sea verdad, porque como ya me mintió en la edad, cosas así. Entonces, una persona que ya te ha mentido, pues ya lógicamente eso pierde la confianza, es como lo de lo de los famosos cuernos, cuando te pones cuernos, eh, pues ya no vuelves a confiar, lógico. Exactamente, gente mentirosa también, fuera, porque es que... Y además.. Eh, se empieza a mentir en, en cosas que no tienen importancia Entonces la duda te queda En las cosas importantes también, Si te ha mintiendo o no, ¿no Juan? A ver, el problema es que Cuando se miente eh, Es eso, se pierde la confianza Y entonces ya es muy difícil Recuperar la es imposible Porque claro, ya la persona si, si estás conociendo a alguien Y ya la ha a mentir Dices tú, bueno, que me espera más adelante no ¿Eh? Porque claro precisamente cuando estás conociendo a alguien es cuando más sincero y tienes que ser una persona más sincera si empiezas ya así esto es como si vas a una entrevista a trabajo si vas a la entrevista a trabajo y mientes, la empresa se va a dar cuenta no te va a contratar entonces pues algo así, es bueno, parecido pues también gente mentirosa afuera eso es algún tipo de gente más pues la última sí. que yo diría eh, personas negativas esto parece una tontería, pero una persona negativa a tu lado es lo peor que puedes tener. Una persona que siempre está alfadada, que no tiene ilusión por nada, que no hace nada, que no tiene actitud, que no lucha por nada. Eh, no sé, por ejemplo, la típica persona que está todo el día en el sofá viendo la tele y ni se mueve, ni hace deporte, ni tiene ninguna meta, ni quiere estudiar nada, ni quiere trabajar, ni hacer de nada, de nada. y dices tú, bueno, yo con esta persona, ¿qué hago? o sea, ¿dónde voy con esta persona? lo bonito es, o una persona eso que siempre se levanta de mal humor, siempre está enfadada con el mundo eh, lo bonito es, al revés, tener una persona que está al lado a ver, que yo entiendo que no todos los días son buenos, que hay días que estamos peor sí. hay días que estamos de bajón es eh, una persona que siempre está enfadada con el mundo que también conocí una vez a una, eso, que parecía que todo le molestaba y le dije, hija, pues si vas así por la vida digo, no esperes tener a alguien ...entonces hay que echar también ese tipo de gente... ...porque lo mismo, acaban contaminando... ...y contagiando de su, de su negatividad... ...y al final... Eh, ...parece que todo es malo y que todo y que no, no vale nada... ...entonces por eso esa gente tampoco conviene. Además son personas infelices, ¿verdad Juan? Son personas infelices... ...son personas... Eh, ...apagadas... ...son personas enfadadas... Mmm, ...personas que no tienen ilusión de nada... ...que no luchan por nada... Son personas eso, que eso es muy negativa Personas que no te aportan nada, al contrario, te absorben tu energía. Bueno, pues resumimos un poquito, Juan, antes de terminar. Pues nada, eh, todo este tipo de gente celosa, mentirosa, negativa, eh, no sé, conflictiva, todo, todo este tipo de personas que no nos aporten nada. Este tipo de personas con las que veamos que no tenemos ni presente y mucho menos futuro, y todo este tipo de gente que veamos que no nos va a aportar nada positivo, sino todo lo contrario, es mejor no seguir adelante, es mejor no conocerla, es mejor echarla de tu vida. Y lo que hemos dicho, que mejor estar solo, que mal acompañado como dice el refrán, pero no podemos estar con una persona que nos haga estar peor que estábamos, quien llegue, que sea siempre para mantener nuestra felicidad, estabilidad y tranquilidad, y si no, mejor que se vaya. Bueno, pues, Juan, muchísimas gracias, como cada semana, gracias por estar aquí. Y, bueno, por la semana que viene, más aquí en Radio Futuro, en el 107.2 de la frecuencia modulada. Un placer. La semana que viene, que ya tengo preparado el tema, serán ocho pistas por WhatsApp, de que no le interesa a esa persona. Ya, pues, bueno, nos darás esas pistas. Juan, feliz semana. Igualmente, un abrazo. Un abrazo.